Hola gente, YouTube, aquí hijo yo también este nuevo video, estamos aquí que les voy a anunciar, este es un video rápido, les voy a anunciar que ya estoy terminando el remix del Alan, ya está casi listo, eh, no lo voy a poner videos así como el de Dead, así animado, porque de verdad Alan no tiene videos así muchos, o sea, grabándose su cara así, o sea, es muy difícil para conseguir contenido, pero lo que cuenta es el sonido, el, el, el remix, y avisarles que... El que ganó el sorteo de los 2000 RP fue Arquímedes Duerto. Si no reclama antes de mañana a las 12, inmediatamente perderá el premio y se, lo, se le dará a otro suscriptor. Así que bueno, eh, esperen el remix y bye.